Mira, a, la, a la senadora del Partido Popular, a ver, en primer lugar, sobre la, sobre la situación económica, me parece que esto no es así, no es una fuente. Tenemos el INE, de donde yo he sacado los datos, y esto es así. En segundo lugar, eh, esta propuesta eh, lo que tiene es beneficios económicos, señores. Lo que tiene costes es, es plegarse ante el oligopolio. En tercer lugar, ustedes son... Ustedes son muy exigentes con las mociones de los demás y muy poco con las propias, me parece a mí. Lo que ustedes me presentan no es una enmienda, es un vaciamiento. En lugar de diez puntos, hay tres. Pacto de Estado, como siempre. Seguir generando empleo, como siempre. Y que los servicios de proximidad trabajen, cosa que ya hacen. Entenderán que no puedo aceptar que tire a la basura una propuesta que lograría erradicar la pobreza energética y poner un poco de justicia en el sistema para poner otra que dice algo así como nada. Ni mínimo vital, ni, ni, prohibir cortes, ni prohibir cortes, ni criterios de renta, ni auditoría del sector, ni transparencia, ni nada. Y déjenme decirles también que estamos muy cansadas del argumento este suyo, que les vale para todos, de que la mejor política social es crear empleo. Miren, no. Tener trabajo es un derecho fundamental, que ustedes, que ustedes por cierto, incumplen. La política social es otra cosa. Sobre las enmiendas, del PSOE. Usted, eh, usted quiere paliar eh, la pobreza sin tocar la desigualdad, como Caritas. Entiendo, por lo que usted enmienda, que los primeros puntos le parecen bien, pero que los que chocan con el poder ya no tanto. Me cambia el punto 5, que, que es el que pide que sean las empresas las que costeen el bono social. Usted, ustedes proponen que lo, que lo paguemos de los presupuestos generales, o sea, para las eléctricas los beneficios y para el conjunto de la ciudadanía los costes. ¿no? Es alucinante que propongan esto, de verdad. Son ustedes más liberales que el Partido Popular, que en la Ley de 2013 dicen que son las empresas quienes van a costear el bono social. Ustedes, como, como cualquier, como un neoliberal cualquiera, digamos, dirán que si les imputamos este coste a las empresas, ellas lo repercuten en las facturas de la gente. Pero es que, por esa lógica, habría que dejar de poner impuestos a todas las empresas del país. Por lo menos el PP no propone nada. Ustedes proponen empeorar lo que tenemos. Las siguientes enmiendas son de eliminación. No quieren bajar el IVA, no quieren que se audite el sector eléctrico, no quieren el plan de transición hacia un modelo energético limpio. Mira, solo me, si, te, si se las compro, digamos, solo me permiten pegar parches, nada de tocar el sistema. Yo creo que demasiados sillones en demasiados consejos de administración. Miren. La auditoría del sector eléctrico es imprescindible, es básica y es de urgencia, porque los precios son muy altos y no sabemos lo que estamos pagando, porque la, liber la liberalización del sector en el 97 se hizo para que bajaran los precios y están subiendo, y porque aún así las eléctricas nos dicen que les debemos 30.000 millones de euros de, de, déficit, de déficit de tarifa y el Estado sencillamente se lo cree. Y porque ya nos pasó, no sé si se acuerdan, de hecho creo que con su Gobierno. Ya nos pasó que al Estado se le olvidó reclamar 3.000 millones de euros a las eléctricas que cobraron de más, como concepto de costes de transición a la competencia. Una competencia que, por cierto, no existe. En serio, incluso para ustedes, el sistema tiene fallos de mercado. Necesitamos auditar. ¿Por qué motivo están ustedes en contra de la auditoría? En serio, explíquenme eso. Último punto de los... De Señoría, El las... lo siento, tiene que ir terminando. Vale. De las enmiendas del PSOE solo... El último punto, sí que no entiendo por qué, por qué me hacen quitar el, de, el punto que habla de, del cambio hacia un modelo energético limpio, renovables y autoconsumo. Si ustedes dicen lo mismo, si yo lo he leído en infinidad de, de propuestas no de ley, eh, tengo aquí una proposición no de ley de, del congres, que mandasteis al Congreso el 5 de febrero de 2015, donde ustedes proponen exactamente lo mismo que me piden que yo quite de mi moción. En serio, no lo entiendo, no, no las puedo aceptar y lo lamento, lo lamento. Sobre las enmiendas de Asquerra Esquerra y la Convergencia. El punto 7 de la moción es un punto pensado para la Ley Catalana 24 de 2015. asquerra y Convergencia proponen añadir explícitamente que el Gobierno retire el recurso constitucional de esa ley. Os agradecemos la enmienda. Evidentemente, nos parece bien. Ahora bien, también quiero decir que justamente de esta ley la mayoría de... tiene que terminar. La parte de pobreza energética de esta ley no está suspendida, así que yo sí que les pediría a los partidos que forman Junts per sí que Cataluña pues la apliquen. ¿no? Entendemos que ambas, ambas enmiendas se superponen, con lo cual, si les parece, eh, aceptaríamos la de Esquerra, que es más concreta, acotada y está mejor redactada. Y finalmente, sobre la enmienda de compromiso, lo que nos sucede, ya lo hemos hablado con el senador, lo que nos sucede con esta enmienda es que compartimos plenamente el sentido y el fondo, pero tiene, eh, algún, tiene un error técnico, un, un error de redacción que no queremos incorporar en la moción, con lo cual eh, no la podemos aceptar, pero compartimos el fondo. Decir también que he intentado transaccionar, eh, transaccionar esta moción para aceptarla, y el funcionamiento de esta Cámara es tan absurdo que para que el señor Mulet y yo, que ideológicamente somos primos hermanos, nos pongamos de acuerdo, la transacción le tiene que parecer bien al señor Barreiro. Con lo cual, más cosas a cambiar. Gracias, señoría.